Bien, en la primera parte eh, estuvimos viendo el teorema de asociativo de, de Laplace. Mira, para ver lo que hacía, veíamos que era primera asociar las X y después las Z, Pero a veces nos interesa que las ecuaciones estén cambiadas de orden. Es decir, la parte izquierda, esta parte la ponga en la derecha y al contrario. Para conseguirlo, lo, pode, lo que le. Decimos es que use la simétrica. Ve que cuando le digo la simétrica, lo que ha hecho ha sido cambiar de orden. En lugar de hacerlo en el ASO, lo vamos a hacer en el UNI. mira, más fácil de ver aquí. Eh, la regla de la inversa de la lista unitaria dice, inversa de la lista unitaria es la propia lista. Pero si quiero escribirlo en el orden contrario, es decir, una lista unitaria es igual a su inversa, entonces, ¿qué es lo que le digo? Que use la simétrica. Está claro la relación entre un lema y su lema simétrico, el, entonces sí es el lema simétrico, es cambiar parte izquierda con parte derecha, intercambiar parte derecha y parte izquierda. Vale, está claro, es que algunas veces necesitamos que sea el orden contrario en el que está establecida la regla. Bueno, pues después de ese comentario vamos a seguir ahora con los árboles generales, árboles y bosques. Y además, eh, un nuevo concepto que es la recursión cruzada. Porque vamos a definir los árboles utilizando... Eh, sí, sí, eso se pone los de él. Entonces, es que la regla sería el nombre del lema, sería esto entero. Esto es una transformación en el lema que se hace automáticamente. Bueno... Lo que decía es que los árboles se van a definir en función de los bosques y los bosques se van a definir en función de los árboles. Se va a producir ahí una recursión cruzada, igual que cuando se definen los números pares usando los impares y los impares se definen usando los pares. Bueno, pues vamos a ver las dos, las dos cuestiones. Primero, ¿cómo vamos a definir un tipo de dato cruzado? Mirad, el nombre es el mismo y voy a definir. Un árbol, que Un árbol va a tener un nodo y un bosque. ¿Los hijos quiénes son? Un bosque. Un bosque va a ser, la idea intuitiva, como una lista de árboles. Entonces, un bosque que o bien es el bosque vacío, no tiene ningún hijo, o es no vacío. Si es no vacío, está construido, voy a usar como constructor el consb, está construido con un árbol, y un bosque, añadiéndole a un bosque un árbol, pues obtengo un nuevo bosque. Pero fijarse que la recursión es una recursión cruzada, porque para definir árbol estoy utilizando bosque. Y al para definir bosque, estoy utilizando árbol. Estoy definiendo uno en función del otro. ¿Ha quedado claro lo del cruce de las dos definiciones? Y este tipo de datos también me va a generar un esquema. Pero el esquema de inducción, cuando ahora tenga que demostrar propiedades, la tendré que hacer simultáneamente para los árboles y los bosques. Porque como la definición es simultánea, las propiedades también. ¿Y cuál es el esquema de inducción? Si yo quiero demostrar que todos los árboles cumplen la propiedad 1, y todos los bosques cumplen la propiedad 2. Quiero demostrar los dos simultáneamente. ¿Qué es lo que hago? Bueno, primero, tendría que demostrar que si X es un elemento cualquiera y el bosque B cumple la propiedad 2, entonces el árbol formado por X y B cumple la propiedad 1. ¿Ve? Y que esto sería el primer caso. Vamos a lo el bosque vacío tiene que cumplir la propiedad 2. Y vamos al último caso. Aquí, si yo tengo un bosque que tiene el árbol A y el bosque B, bueno, pues tengo que demostrar que la cumple la propiedad, pero ¿cuáles son mis hipótesis de inducción? Que el A cumple la propiedad 1, el árbol A, y el bosque B cumple la propiedad 2. Si demuestro estas tres condiciones, pues ya habré demostrado que todos los árboles cumplen la propiedad 1 y que todos los bosques cumplen la propiedad 2. ¿Está claro el esquema de inducción? ¿Cómo demostrar propiedades para todos los árboles generales y todos los bosques? Regular. Vamos a ver. ver. Fíjate que lo que quiero ver es cómo puedo construir todos los árboles y todos los bosques. ¿Vale? Entonces, cuando voy a construir un árbol, para construir un árbol, ¿qué es lo que tengo que tener? Un elemento y un bosque. Supongo que el bosque es por lo de propagar. Supongo que el bosque tiene la propiedad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que la propiedad se mantiene. Luego, cuando a un bosque, que tiene la propiedad 2, le añado un elemento para formar un árbol, ese árbol tiene que tener la propiedad 1. ¿Está clara lo que dice la primera? Es decir, que lo que me dice la primera es que esta regla siempre me va a mantener las propiedades, no la voy a perder. Ahora, para empezar las propiedades. ¿Cuáles son los el caso más sencillo de bosque? Un bosque que no tenga ningún árbol. Bueno, pues el bosque que no tiene un árbol, como cuando lo hacemos con las listas, la lista vacía tiene que tener propiedad. Pero ¿cuál es la propiedad del bosque? ¿La 1 la 2? La de los bosques, los dos. Luego, el vacío tiene que tener la propiedad 2. ¿Está claro que esto cubre el caso base? ¿Y está claro por qué el 2? Vale. ¿Y qué es lo único que me queda? Que esta regla de construcción... También lo mantiene. Pero ¿qué significa que esta regla de construcción mantiene las propiedades? Pues que si yo cojo un árbol que cumple la 1, cojo un bosque que cumple la 2 y construyo un nuevo bosque, el nuevo bosque tiene que seguir cumpliendo la 2. Eso es lo que dice aquí. Yo cojo un árbol que cumple la 1, un bosque que cumple la 2 y con eso construyo un nuevo bosque. ¿Qué es lo que tengo que garantizar? Pues que el nuevo bosque tiene que seguir cumpliendo la propiedad 2. Veis que con eso ya tenemos que las tres reglas, las tres reglas mantienen las propiedades. Con vacío empiezo y ahí se van manteniendo todo. Bueno, y el nombre que se le da, como siempre, pues en este caso el nombre es albobosque.indut, es decir, si yo le digo a Isabel que me muestre, hombre. Me muestra lo mismo, pero con los nombres de variables generados por el generador de variables, ¿no? ¿Veis que aquí es p2.0, p1.0? Bueno, esto es lo que aquí es he resumido como p1 y p2. Pero al fin de cuentas es que todos los árboles cumplen lo que Isabel ha llamado p1.0 y que todos los bosques cumplen lo que Isabel ha llamado invocante p2.0. Nosotros lo hemos escrito más corto con p b ¿Veis? Pero es lo mismo. ¿Veis que esto es exactamente, esta parte de aquí es exactamente la primera condición? Esta parte de aquí, P2, 0, va vacío, es esta. Y este de aquí, este de aquí, es exactamente la tercera. ¿Vale? Está claro que es lo mismo, pero bueno, escrito Bien, y una vez que tenemos definiciones recursivas cruzadas, de tipos de datos cruzados, ¿cómo podemos hacer una definición? Por ejemplo, voy a definir a plana árbol y a plana bosque. Y aplica a plana árbol, bueno, igual que hicimos antes, pero ahora, lo que pasa es que ahora nuestro árbol no solo tiene dos hijos, tiene un bosque de hijos. Y lo mismo a plana bosque. A plana bosque lo que tiene que es aplanar cada uno ...de los árboles que forman el bosque. Y lo mismo, una función para aplicarle a todos eh, los nodos del árbol A la función F... ...y lo mismo, un map bosque para aplicarle a todos los nodos del bosque B la función F. Es decir, quiero definir esas cuatro funciones. Bueno, vamos a ver cómo se define. Mirad, primero... El aplana árbol. Bien. ¿Cuántas posibilidades tenía en la construcción? Pues o un árbol tenía que ser un nodo. Y después tenía que ser el bosque, o vacío, o en el con. Luego, ¿cuántas ecuaciones tengo que considerar? Para el árbol solo tengo que considerar una, nodo XB. Para el bosque tengo que considerar dos, porque es vacío o construido. En el caso del, de, del árbol. El aplanar, que me voy a poner como primer elemento, la raíz. Y después, ¿qué tiene que hacer? Aplanar el bosque. Pero, ¿quién es la función que aplana el bosque B? ¿Aplana bosque? Y ahora, voy a aplanar el bosque. Si aplano el bosque vacío, ¿qué me va a dar? La lista vacía. Y si lo que aplano es un bosque, que tiene el árbol A y el bosque B, ¿qué tengo que hacer? Primero, aplano el árbol A, ¿con quién? Con aplana árbol Aplano el bosque B, ¿con quién? Con aplana bosque. Y después, ¿qué hay que hacer? Unirlas dos. Una pregunta. ¿Y si el árbol solo tiene una hoja? Porque no he definido hoja ahora. ¿Quién sería ahora? ¿Cómo representa ahora la hoja? Es una hoja ahora, en esta representación. A ver, cuánto hijo, no, el bosque vacío no, el bosque vacío es el bosque. Un árbol que no tiene hijos. Una hoja es un árbol que no tiene hijos. Y un árbol que no tiene hijos es ¿quién es la lista de hijos del árbol? El vacío. Está claro, ¿no? El árbol que tiene como hijo el bosque vacío entonces es un árbol sin hijos y eso es lo que antes era una boca una hoja. bueno y el map es lo mismo el más sería las tres condiciones el nodo vacío y el con si es el nodo un nodo <coughs> al aplanar el árbol se aplana el bosque bueno aplano el árbol y aplanará el bosque de los hijos que aparezcan en el árbol sí. Y después tengo que aplanar, que aplanar también el bosque. Aquí estoy aplanando este. El aplana este solo aplana los elementos de la. Pero después están todos los hijos de la. Y los hijos de la están aquí. Eh, 331. Ah, aquí. El aplana. Se aplana. Bueno, aquí tengo que aplanar el bosque, claro. Porque los hijos de... Los hijos de el nodo X es el bosque B. Luego tengo que aplanar todo porque esto es una lista de árboles. ¿Está claro, Agustín? Bueno, pues seguimos. Aquí es lo mismo. Bueno, al ver la definición aquí tengo que aplicar la función F a todos los nodos. A todos los nodos. Luego si es un nodo, es un árbol que tiene un nodo, va, el resultado va a ser un árbol, pero tengo que aplicar la función f a x. ¿Cómo aplico la función? f de x. Y después tengo que aplicar la función f a todos los nodos del bosque B. ¿Quién es la que me permite aplicar a todos los nodos del bosque B? El más bosque. Aquí le estoy diciendo aplica f a todos los nodos del bosque B. Es lo mismo que aquí. Bien. Si el bosque es vacío, aplicarle la función f al, a los nodos del bosque vacío, pues me va a dar vacío. <coughs> y eh, <coughs> me va a dar el bosque vacío y si lo es un bosque compuesto, pues el resultado va a ser un bosque compuesto, le tengo que aplicar la función f a todos los nodos del árbol A. ¿Con quién? Con aplica árbol. Y le tengo que aplicar la función f a todos los nodos del bosque B. ¿Con qué función? Con aplica bosque. ¿Ha quedado clara la definición de aplica árbol y bosque? Bueno, vale, pues está claro. Bien, pues ahora vamos a ver una propiedad. Lo que quiero demostrar es que si yo cojo y le aplico una función f a un árbol y después aplano el árbol es lo mismo que primero aplanar el árbol y después, una vez que lo tengo aplanado, uso la función map. La función map es la función aplicada a los elementos de una lista, de la teoría de listas. Y lo mismo para bosque. ¿Está claro el enunciado o no? Que si primero aplico el más árbol o el más bosque y después el aplanar árbol o el aplanar bosque, es lo mismo que primero aplanar. Y les puedo de a aplicar. ¿Está claro el enunciado? Bueno, y ahora una pregunta. Aquí tengo la propiedad. La propiedad es doble. La propiedad la tengo. Tanto para el aplicar árbol como para los bosques. ¿Cómo lo hago? ¿Por inducción en la A o en la B? ¿En los árboles o en los bosques? Tengo que usar inducción en los dos. Simultáneamente. ¿Y cómo? es eso de usar inducción en los dos simultáneamente. Bueno, esto de aquí es para que no me escriba los nombres de la teoría, le he declarado que use nombres cortos. Aquí he puesto la propiedad, Mira, esta era la de árbol y esta es la de bosque, y lo que le voy a decir que por inducción, por la táctica de inducción, aplicado A y a B. ¿Y qué me ha creado? Me ha creado tres objetivos. Mirad, vamos a analizarlo antes. de El primero, ¿qué? El primero es para el caso de los árboles. El segundo, ¿qué? Para el caso de vacío. Y el tercero, ¿qué? Para el caso de bosques compuestos. ¿Veis que estos tres eran los tres que habíamos dicho aquí? Este de aquí, que este de aquí es exactamente este de aquí. El caso de nodo. El segundo, ¿quién es? El segundo es el caso del bosque vacío. Y el tercero, ¿cuál es? El tercero es el caso de bosque no vacío. Este es aquí. ¿Está clara la correspondencia de los tres objetivos con las tres condiciones que pusimos en el esquema de inducción? ¿Está claro? ¿Alguien que diga algo? Bueno, vale, pues voy a echarlo un poquito más abajo. Bien, pues ya que estamos, eh, dice, el bosque lo forman los hijos de un árbol. Claro, el conjunto de los hijos, de los hijos es lo que se llama bosque. Puede ser un hijo, dos hijos, tres hijos, ningún hijo. Eso es lo que estamos diciendo. Bueno, pues... Vamos a ver. Vamos a hacer primero la demostración declarativa no detallada. Entonces, cuando diga lo primero. Esta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que fijar un elemento, el X2 que es un bosque, he puesto X, Y. ¿qué es lo que estoy, ¿Y qué es lo que estoy suponiendo? La hipótesis de inducción es esta de aquí. Esto es lo que estoy escribiendo, hipótesis de inducción. Y lo que tengo que demostrar, aquí, lo que tengo que demostrar, toda esta propiedad, bueno, pues eso es lo que he puesto aquí. ¿Cómo se demuestra? Pues esto simplemente por simplificación, y no me meto en detalle. Le dejo el trabajo a Isabelle, que Isabelle en las 20.000 reglas de la base de conocimiento la busque. Bueno, entonces, <coughs> ya hemos hecho el primer paso, porque, fin. Me voy, aunque se lo he dejado, en realidad aquí, ¿qué es lo que hemos estado usando? ¿Qué está usando aquí? Aquí lo que he, estado, he hecho es la definición de map árbol. He sustituido esto por esto. ¿Vale? Siguiente igualdad. En la siguiente igualdad, <coughs> aquí, ¿qué es lo que estoy usando? Es simplemente la plana, porque la plana árbol... ...que es lo que iba a poner, el f de x... ...y después, a continuación... ...pero tampoco se lo digo, de bueno, vale... ...cuando después vaya a la siguiente demostración... ...ya ese detalle lo tengo, por supuesto... ...todos estos pasos lo podría haber puesto junto... ...pero bueno, cuando vaya a la detallada... ...lo tengo que expandir, lo que estoy haciendo es una... ...declarativa... Mmm, ...dejando solo los pasos con sin... ...para detallarlo en la prueba posterior... ¿Aquí qué es lo que he estado haciendo? Bueno, pues aquí lo que está es usando la hipótesis de inducción. Mirad, aquí es la plana bosque más FB, que es todo esto de aquí. Lo estoy sustituyendo por esto. Pero la parte derecha es la parte derecha de la hipótesis de inducción. Ha quedado claro también ese paso, ¿no? Y el último, y bueno, y ese es donde tenía que llegar. Luego ya ese lo tengo. Segunda Condición que hay que demostrar. El caso vacío. Bueno, en este, pues, con las definiciones de vacío, ese sale directamente por sí y Isabel es capaz de hacerlo. Llegamos al tercero. Bueno, en el tercero, otra vez, veis, como después voy a ir a, la, a las detalladas, bueno, pues simplemente pongo las dos hipótesis de inducción. Mirad, aquí tengo, cojo... En lugar de poner X1, X2, he puesto A y B. Bueno, <coughs> A por árbol y B por bosque. El árbol cumple la primera condición, esto es lo que he puesto como H1. El bosque cumple la segunda condición, esto de aquí es lo que he puesto como H2. Y ahora lo que tengo que demostrar es que el árbol, eh, perdón, que el bosque también la cumple. Bueno, pues eso es relativamente fácil. Lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer, lo voy a explicar más en la detallada. Vamos a en la detallada. Que la, aquí, como siempre, os la enseño. Veis que como siempre, chispa más o menos, hombre, está más larga, ya no cabe en una pantalla, pero casi. Y vamos a la detallada. La detallada es, esos pasos que he dejado con sin, ahora hay que justificarlos. Es decir, qué regla de las 20.000 reglas que hay estoy usando. Bueno, vamos a, a ir paso a paso. Esta es la demostración declarativa detallada. Vamos a la primera ecuación. Todo el mundo está claro que aquí lo que estoy utilizando es la primera de map árbol, porque aquí estoy sustituyendo el map árbol de f nodo x y por nodo f de x y más bosque. ¿Está claro que esa es la primera de más árbol? Vale. Bueno, entonces el primer paso ya lo tenemos. Veis que aquí lo que estoy usando es la primera de aplana árbol. Pues tengo aplana árbol de este árbol. Y aplana árbol, ¿quién era? Primero el nodo f de x y después quién era. Aplanabosque del segundo. Aquí tengo aplanabosque del segundo. ¿Todo el mundo de acuerdo que esta es la primera de aplanar? Y ahora aquí lo que tengo que usar es la hipótesis de inducción. Bueno, lo voy a poner de la otra forma para que se vea más claro. Eh, usando la hipótesis de inducción, usando la hipótesis de inducción, pues... Pues, con símbolo. Porque ¿quién era la hipótesis de La hipótesis de inducción, ¿qué es lo que decía? A plana bosque más bosque FB. Eso es todo esto de aquí. ¿Y por quién lo voy a sustituir? Por la derecha. Luego, en lugar de eso, ¿qué es lo que pongo? MAP F a plana bosque. ¿Vale? Ya lo he hecho. Y ahora viene, como siempre... Algunas un poco délicas, una que no son de las de la que nosotros estamos definiendo, sino de las predefinidas. Mirad, ¿cómo hemos hecho este paso? ¿Cómo sé qué regla he aplicado aquí? A ver, veis que <coughs> lo que estoy usando es la definición del mapa. Y la definición del map, lo pongo aquí, THM, list.map, la definición del map, ¿quién es? Esas son. Y esto que estoy usando son, pues, las reglas de definición de la función map sobre lista que el sistema tiene. Más sobre la lista vacía, la lista vacía, y map sobre... Una lista que tiene primer elemento x2, 1, 0, eh, pues le aplica la función al primer elemento y le aplica la función a todos los demás, ¿vale? Pero en fin, eso uno dice, ¿y cómo hubiese sabido el nombre? Pues lo de saber el nombre es, eh, busca teorema, aquí, Ma, eh, busca teorema, Y esto sería más una función, más una función aplicada a una lista. A una lista, bueno, más una función aplicada para, para el segundo. ¿Veis? Pues aparece list map 2 y, bueno, como estoy usando las dos, pues no he puesto list map 2, 1 y list map 2. Bueno, esto lo dejo comentado o lo quito, que era como lo tenía, sin ponerlo, pero en realidad lo único que me importa es que estoy usando la regla de definición del más sobre lista y además la primera de aplanar. Y con eso termina el segundo caso. En el tercer caso. Bueno, en el tercer caso <coughs> lo que tenía que hacer era aplicar el map bosque bueno aquí simplemente con el map bosque y el aplana bosque bueno pues lo he puesto y no es no es he, no he detallado en dónde he utilizado cada uno lo detallaré cuando vaya a la aplicativa pero que lo que está claro que aquí lo único que estoy usando es la primera de aplana bosque y la primera de map bosque y la definición del map de lista bueno eh, ese todavía me queda uno Veamos, aquí que estoy utilizando. Aquí estoy utilizando la segunda del más bosque. ¿Por qué? A ver, mira, ¿qué es lo que estoy utilizando aquí? Porque es la segunda del más bosque. Porque aquí estoy usando más bosque aplicado a una a un bosque compuesto. Luego lo que estoy usando es la segunda. Aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Aquí lo que estoy haciendo es. Aplana bosque aplicado a un bosque compuesto. Es decir, lo que estoy usando otra vez la segunda de aplana bosque. ¿Aquí qué estoy usando? Pues aquí lo que estoy usando son las dos hipótesis de inducción. Que tanto el árbol como el bosque la cumplían. ¿Por qué es la hipótesis de inducción? Hombre, porque aquí lo que estoy usando es el aplana árbol cataplada. Esta es la primera. La plana bosque con la segunda, pues estas son las segunda. Estoy usando las dos. En este paso, ¿qué estoy usando? Bueno, aquí vuelve a ser una cosa delicada, en el sentido de que el nombre de esta regla hay que buscarla, porque aquí ¿qué estoy usando? Pues lo que estoy usando es un map sobre un app. ¿Cómo se busca? Pues tendría que buscar para saber qué es lo que está pasando. Busca. ...teorema que sea aplicar una función sobre una concatenación de listas. Esto es lo que quiero aplicar. Bueno, pues la encuentra y dice... ...esa es la función más que al fin de cuentas es... ...aplicar una función a una concatenación de dos listas es... ...aplicar la función a la primera lista aplicar la segunda y concatenarla. Bueno, pues ese ha sido el paso que hemos dado aquí, que como siempre lo dejo comentado, para que no tenga que buscarlo cada vez. Bien, y en el siguiente paso, lo que estoy haciendo es simplemente la definición de aplana bosque, y aplana bosque, ¿Veis que Aplana Bosque me va a dar el Aplana árbol con Aplana Bosque? Y eso es donde quería llegar y con eso ya tengo la demostración completa. Bien, bueno, ahí tenéis los comentarios, lo podéis leer más despacio, los recomiendo que esta demostración la hagáis por vuestra cuenta, viendo cada uno de los pasos, y vamos a pasar a las aplicativas. Y como siempre vamos a pasar... Empezar por la aplicativa no detallada, la aplicativa detallada y después, bueno, la aplicativa compacta. Mirad, si le digo que lo quiero hacer por inducción, me escribe los tres objetivos. ¿Cómo resuelvo el primero? Por simplificación. ¿Cómo resuelvo el segundo? Por simplificación. ¿Cómo resuelvo el tercero? Por simplificación. Dice, hombre, si lo va a resolver todo por simplificación, pon sin all o sin más y ahorrate todo porque es por inducción y simplificación. Veis que es una aplicativa, pero no detalla los pasos. Bueno, vamos ahora a la aplicativa detallada. Bueno, pues aquí tenéis... Voy a pararme solo en los pasos interesantes. Veis, aquí, en este paso, tenía que aplicar la definición de Lis Bueno, pues la aplicáis. Voy a ir más rápido por el pasado de horas. Aquí lo tenéis y veis que en todos los pasos son sing-only. Por supuesto, podemos hacer lo mismo que hicimos antes. En lugar de tanto sing-only y detallar los pasos, ocultar los detalles. Bueno, pues si yo agrupo todo eso, digo, voy a la aplicativa compacta. Bueno, cojo todos esos pasos, saco factor común el sing-only y digo, sing-only todas esas. Bueno, son las que he usado. Es sí, decir, es por inducción y usa solo las de ese conjunto, las que necesitan la prueba. Por supuesto, esta compacta la puedo hacer más compacta. ¿Por qué? Porque otra vez tengo el aplicabosque 1 y el aplicabosque 2. Bueno, pues en lugar del 1 y el 2, ya no le pongo el número y le digo, eh, pues. Lo único que tiene que usar son las definiciones de map árbol, la definición de map bosque, la definición de a plana árbol, la definición de plana bosque. Todas las definiciones. Y aparte de eso, ¿qué tiene que hacer? Pues la definición de map de lista y la propiedad de map sobre lapen. Estas son las dos únicos lemas. Y eso, ¿a quién se lo tiene que hacer? A todos los objetivos. Por eso es el map. ¿Veis? Esta es... Una aplicativa detallada compacta porque no eh, detalla en qué paso se está aplicando cada una de las reglas. Y esta que ya la tenemos, eh, aplicativa detallada compacta, pues ya la podemos hacer automática. Mirad, primera automática, le dejamos todo el trabajo a Isabel, es decir, single, o si queréis, sin más Pero si en lugar del single, queréis usar el single, como Ya sé cuáles son. Las reglas que tengo que utilizar, pues le digo, ¿vale? con SIN ONLY, usando solo esta regla en todos los objetivos. ¿Vale? Bueno, pues con eso ya terminamos el tema. Eh, le he quitado aquí el más. Terminamos el tema y ¿alguna pregunta del tema?